Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Yo soy Vivi y el día de hoy les traigo un nuevo video. Pues bueno, primeramente ya estoy de regreso después de una semana de no haber subido videos. ¿Por qué no subiste videos, Bibi? Porque estuve muy ocupada, porque estuve apoyando un evento que se llama Zombie Run Tijuana. Y espero que los que estén viendo este video pues hayan ido, disfrutado y obviamente apoyado una buena causa. Pues bueno, después de eso, pues ya saben que yo había estado grabando con anticipación los videos Si tú me sigues en las redes sociales, pues te diste cuenta, ¿no? Este, Pero no pude grabar, ¿por qué no pude grabar? Porque estuve enferma, porque pues te estaba apoyando al evento y no podía estar en mi casa O había gente en mi casa y hacía mucho ruido Ya saben que no me gusta grabar así como que se escuche mucho ruido por acá, mucho ruido por allá Entonces no grabé Primero porque está enferma, segundo porque ve ruido y tercero por el evento. Pero bueno, ya estamos de regreso y el día de hoy ya por fin les estoy grabando un video nuevo, que en este caso es un video como colaborativo, se puede decir, que es conjunto con, junto con Map Tips, que está aquí en mi mano, les voy a dejar el enlace hacia su canal para que vayan y lo chequen, dejen un comentario y obviamente si les gusta el contenido de su canal, vayan y se suscriban. Pues bueno, como verán en el título de hoy, se llama el tag que hay en mi bolsa Y este lo escogió pues esta muchachita hermosa Y pues dije ok nunca he hecho este tag entonces vamos a hacerlo Y aparte yo siempre llevo muchas cosas en mi bolsa Así que creo que mi bolsa es como la de Mary Poppin. Y pues bueno sin menos charla comencemos con el video Pues bueno para empezar déjenme decirles que mi bolsa pues ya está viejita Ya de hecho ocupo otra bolsa más y de hecho uso otra bolsa más pequeña Pero igual esta es como que oh, mi bolsa amada, preciada, querida De hace un año <risa> Es esta Y si la ven así es porque está llenísima de cosas ahorita Pero es esta Y pues tiene una correita. Porque a mí me gusta cargarla en la parte de mi antebrazo, se dice Y tiene una correa larga Que igual la cruzo Como cuando ando en la calle así por... El miedo de que me ven a, a robar O algo así, ¿no? Y pues bueno, vamos a empezar abriendo la bolsa Y la voy a dejar aquí al lado porque en realidad sí está muy pesada Y que traigo Que nunca, nunca O casi nunca Es muy raro que no los traiga en mi bolsa Pero son unos lentes De hecho estos ya están muy maltratados Pero estos son los que más regularmente llevo Porque Tengo un problemita con la luz Que si veo mucha luz suelo cerrar mucho los ojos, entonces Necesito forzar mis lentes y pues estos son unos, de hecho tengo como, tengo dos pares Otra cosita más que siempre, siempre llevo porque en serio tengo muchos problemas con mi cabello Ya saben que es chino y se esponja muy feo y pues antes no sé con qué peinarlo pero esta cosa es la maravilla Aparte que tiene un aroma súper delicioso que es esta cosita que está aquí Que es una crema para peinar dal y estoy enamorada de ella. Enamorada. Primero por el, el aroma que tiene, ¿ok? El aroma que deja después de aplicarlo en el cabello. Y por cómo me deja el cabello también. Suavecito y muy bonito y así. Pero esto también lo llevo. Otra cosa más que no puede fallar dentro de mi bolsa es obviamente mi cartera. Y como se dan cuenta casi todas mis cosas son negras, ¿ok? Entonces no me van a decir nada. Soy darks. Soy darks algo así. Pues bueno, llevo mi cartera y adentro de mi cartera pues traigo que el, que la huella digital, <ríe> ¿no es cierto? Llevo mi IFE, llevo pues tarjetillas ahí, que la credencial viejita para el recuerdo y esas cosas, el dinerito y así. Entonces llevo mi carterita. Otra cosita más que llevo siempre, siempre y tampoco me falta es mi espejito este que ya lo han visto en verde mis videos. Otra cosa que tampoco puede fallar y en serio es raro que no lo traiga, siempre lo llevo conmigo y siempre trato de comprar más, es el antibacterial. Sin en, en esta cosa ya no lo vivo. También otra cosita que traigo mucho, mucho, y pues estas yo creo que casi nadie debe de olvidar, o casi todos tienen en su bolsa, o no sé, X, es... Las famosas llaves, en mi caso son estas Otra cosa más que no puede faltar Dentro de mi bolsa Es mi celular Que ya saben que, que Yo lo amo, yo amo mi celular Aunque nomás más me sirva para usar Whatsapp, pero siempre traigo Mi celular y mi iPod Ya saben que sin mi iPod tampoco vivo De hecho aquí está todo mi vida entera Estas dos cosas son mi vida entera, nunca, nunca las suelto Y por eso siempre están dentro de mi bolsa y pues bueno, ya casi para terminar, eh, también traigo dentro de mi bolsa mi cosmetiquera Y esta cosmetiquera me la dio una amiga Siempre, nunca la dejo, ya es parte de mí esta cosmetiquera Pero bueno, ¿qué traigo aquí dentro? Traigo un chorro de cosas, pero también se las voy a mostrar a la carrera Pero se las voy a mostrar Traigo mi polvo Traigo mi base esta de infalible de L'Oreal. que está buenísima, en serio traigo Traigo mis, mis labiales, que tampoco puedo fallar, en realidad son los tonos un poquito oscuros bit si caso el rojo este casi no lo uso, pero siempre trato de traerlo en mi bolsa. También traigo little eh, este delineador en que hay de Bobby Brown que de hecho es con el que me hago of a y me encanta a me encanta of ya little el precio y little bit of a little bit of a little bit a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit que a little bit of a de hecho, vamos a hacer eso. Traigo mis brochas. Traigo mi delineador en gel, que este es de Forrester igual que en serio se los recomiendo recomiendo demasiado. Y también que traigo, traigo mi Ribeye, mi normal este de Diablo, que también un Carejo, que es buenísimo. Mi corrector de NYX, que es también me encanta la corrector que tiene. Y traigo un cepito para mi ceja también, que se los voy a sacar ahorita. Y este gel para las pestañas, pues yo lo uso para la ceja, para teñirla, antes de aplicar el gel. Y traigo otra brocha también, y otra rea aquí. Y por último, que no puedo fallar tampoco, es mi bálsamo porque si no, llego a usar echar más bien los labiales dentro de la que se me queda, pues mi balsamo de EOS, este es de sandía. Ay, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí. Y pues bueno, ya por último Quiero mandar un saludito a una amiga que se llama Ali Queen, o bueno, por lo menos yo sí la conocí como Ali Queen, hermosa, preciosa Discúlpame por no haberte mandado Bien los saludos antes como me lo habías pedido Pero hasta ahorita pude Entonces Hola querida, ¿cómo estás? este Y también me pidió Que bailara una canción Que de hecho ahorita vamos a buscarla Que la verdad Yo no soy muy fan de estar bailando uno por el público y por los amigos pues hace todo verdad entonces vamos a cumplirle su, sus deseos a la señorita y ella me había pedido que bailara la de thriller ustedes también quieren que les manden saluditos pues déjenlo aquí en los comentarios se baila <risa> Pues bueno, por el momento ha sido todo. De aquí termino el video. No olviden pasar por el canal de Maps Tips para que vayan y lo vean. Vean su video también, obviamente. Se suscriban si les gusta el contenido y todo eso. Pues bueno, por mi parte ha sido todo. Ya saben que los invito a seguirme en mis redes sociales que están aquí abajito en la cajita de información. A dejar un comentario y a dejar su like si les gustó este video. Y obviamente los invito a suscribirse si les gusta el contenido de mi canal. Nos vemos en un próximo video. Que tengan una bonita semana, bonito fin de semana, bonita tarde, bonita noche, lo que sea. Nos miramos después. Bye bye.